amigos, ¿cómo les va? Hoy queríamos desarrollar un tema relacionado a lo que es eh, la respiración, lo que es eh, el alimento, como decimos dentro del conocimiento gnóstico, eh, aire. Ustedes saben que el aire es indispensable para la vida. La respiración, que es el, el, la forma en la cual nosotros tenemos de incorporar ese aire en nuestro organismo, ese oxígeno y esos otros gases, es lo que nos permite verdaderamente eh, alimentar, ¿no es cierto?, con ese alimento nuestro, nuestro cuerpo físico. Eh, la respiración es algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta y sin embargo es un aspecto importantísimo en nuestra vida. Eh, ¿Qué importante sería que nosotros seamos conscientes de nuestra respiración? Lamentablemente a lo largo de nuestra vida nosotros podríamos decir que... Eh, no tomamos conciencia de la importancia de ese alimento aire. Tal es así en la respiración como aspecto fundamental de nuestra vida, que nosotros venimos a la vida con una inspiración cuando nacemos y nos vamos de esta vida con una exhalación. ¿sí? Eh, la respiración está compuesta de dos aspectos, de dos tiempos, ¿no es cierto? Inspiración y expiración. Inspiración y exhalación. Es la forma en la cual nosotros tomamos ese alimento aire y es importante tener en cuenta que nosotros utilizamos una parte muy eh, pequeña de nuestra capacidad eh, de aire en nuestros pulmones porque no tenemos una constancia de hacer lo que se llaman respiraciones profundas. Simplemente en nuestra forma natural de respirar nosotros utilizamos, como ven ahí en la, en la imagen, simplemente la parte superior de nuestro pulmón. ¿sí? Ahora, eh, qué importante sería que nosotros, si sabemos, de, valga la redundancia, la importancia de la respiración, del aire en nuestra vida, que nosotros podamos tener la capacidad o la posibilidad de poder llenar toda nuestra capacidad pulmonar con aire, para que esa forma de respiración profunda, como se llama, nos permita llenar, ¿no es cierto? De oxígeno, llevar ese oxígeno a la sangre, que es la forma en la cual nosotros, es decir, tenemos la posibilidad de tener un mejor estado psicológico, emocional y armonizar nuestras energías. Sí, la respiración es fundamental en nuestra vida. Entonces vamos hoy un poquito a enseñar es decir, este, para después incorporarnos o eh, meternos un poquito más en lo que es eh, técnicas y de relajación, o eh, hablar un poco más en profundidad de lo que es la ciencia de la meditación, o también eh, las prácticas de transmutación de, de nuestras energías, vamos a aprender pequeñas técnicas de respiración, que nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida para cambiar nuestros estados psicológicos, nuestros estados emocionales y de alguna manera mejorar nuestra calidad de vida porque vamos a incorporar más de ese alimento fundamental en nuestra vida que es el aire, que es el oxígeno. ¿Sí? Entonces eh, para empezar vamos a, a aprender o mejor dicho a, a tratar de hacer prácticas que nos ayuden a tomar aire, a hacer, a hacer respiraciones profundas. Es importante que nosotros inhalemos por la nariz, por ejemplo, en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, retenemos. 1, 2, 3, 4, exhalamos. Inspiramos. Retenemos. Exhalamos. La exhalación puede ser por la nariz o por la boca, en este caso vamos a enseñarle esta respiración eh, exhalando por la boca, de esta manera, 1, 2, 3, 4, retenemos, 1, 2, 3, 4, exhalamos, nuevamente, 1, 2, 3, 4, retenemos, 1, 2, 3, 4, exhalamos, ¿sí? Eso se puede hacer a lo largo del día cuando nosotros tengamos un tiempito por allí este, que no estemos haciendo nada o simplemente a veces estamos haciendo otra tarea y podemos hacer una práctica de respiración o tener conciencia de la respiración y hacer respiraciones profundas de este tipo, ¿sí? Inspiramos, retenemos, exhalamos. Es importante que nosotros tengamos esa... Continuidad de propósito, podríamos decir, en hacer esas pequeñas prácticas de respiración. Eso nos va a permitir justamente, como decíamos, llenar esa capacidad torácica o pulmonar que tenemos para poder eh, incorporar en nuestro organismo ese alimento tan importante y ese aire que nos va a ayudar, que tiene esa energía denominada prana, que nos va a ayudar a tener justamente esa, ese estado de armonía, de paz, de tranquilidad, vamos a vencer obstáculos tan importantes como son el estrés, tan normal en estos tiempos en nuestra vida, y por esa pequeña técnica o forma de cambiar nuestros hábitos, o mejor dicho, tener más conciencia de cómo respiramos. Tenemos que ser conscientes de la respiración. ¿sí? Eh, otra técnica de respiración es una respiración combinada, que se utiliza, ustedes eh, ven, nosotros sabemos que tenemos de alguna manera dos fosas nasales, podríamos decir dos pulmones, o sea, nuestro aparato respiratorio está compuesto de una parte, eh, o mejor dicho, está compuesto de dos partes, ¿no es cierto? Una izquierda y una derecha, ¿sí? Entonces, una respiración combinada, que también denominada en este, en el oriente pranayama, es inspirar a través de una fosa nasal, retener y exhalar por la otra fosa nasal. ¿sí? Aquí lo vemos en el dibujo, um, este, cómo, es decir, este, ese, ese sistema respiratorio, ¿sí? o mejor dicho, determinados tipos de canales eh, internos que existen en nosotros, por donde circula ese aire, mejor dicho, por donde circula esa energía. Nosotros cuando producimos esa respiración. Esa respiración es muy simple. Con el pulgar tapamos nuestra fosa nasal derecha. Inspiramos por la fosa nasal izquierda. Retenemos tapando las dos fosas nasales. Exhalamos por la fosa nasal derecha. Ahora cambiamos y hacemos... Inspiramos por la fosa nasal derecha, retenemos, exhalamos por la fosa nasal izquierda, ¿sí? Eso sería lo que se denomina un pranayama o una respiración combinada. Ese tipo de respiración o utilizar esa técnica de respiración o esa práctica que también eh, tiene que ver con lo que más adelante vamos a definir o hablar un poquito más en profundidad, que es la transmutación de nuestras energías, o nos ayuda, mejor dicho, a la transmutación de nuestras energías, nos va a ayudar también a cambiar estados, a cambiar estados, en, a veces estamos desarmonizados, emocionalmente desequilibrados, y ese tomarnos, aunque más no sea cinco minutos para hacer esa práctica de respiración, Combinada, nos va a ayudar muchísimo a cambiar esos estados. Otra técnica de respiración que también es eh, importante es la que nos ayuda a llenar toda nuestra capacidad pulmonar, como decíamos, pero siendo conscientes de que lo estamos haciendo y no solamente de que estamos produciendo ese, esa respiración, sino que hay efectos físicos que se producen. Cuando nosotros inspiramos, si nosotros ponemos una mano sobre nuestro abdomen y una mano en nuestro pecho, cuando nosotros inspiramos, llenamos primero nuestra parte eh, toráxica. posteriormente cuando hacemos una respiración profunda, la mano que está sobre el abdomen se levanta, entonces vemos que nuestro aire ha llegado incluso a nuestro abdomen, a nuestra parte baja, mejor dicho, de nuestros pulmones, produciendo un levantamiento o un movimiento de la mano que está sobre nuestro abdomen y cuando exhalamos podemos ver como primero sacamos el aire de nuestro pecho y después la mano que está sobre el abdomen también se mueve hacia adentro podríamos decir produciendo de esta manera oh, eh, o pudiendo, pudiendo ver nosotros eh, físicamente el efecto que produce en nuestro organismo El hecho de inspirar profundamente Ya que en ese momento cuando inspiramos Primero se llena nuestra parte superior de los pulmones Después la parte media Después la parte baja Produciendo justamente el, el movimiento de nuestro abdomen Y posteriormente cuando exhalamos Al revés se va primero como uh, bajando nuestra parte uh, toráxica Y finalmente nuestra parte baja de los pulmones, eh, exhalando totalmente el aire. Es importante que nosotros, justamente cuando hacemos este tipo de prácticas, eh, vamos a ver también por allí algunos, algún eh, video también con relación a estas prácticas de respiración. Eh, decíamos que es importante tener en cuenta que, que nosotros estemos ubicados y conscientes en lo que estamos haciendo, ¿sí? Es decir, eso nos va a ayudar muchísimo a captar esa energía, esas fuerzas cósmicas, podríamos decir, como se llama, en, en, del prana, de la energía que está en el aire, en el ambiente. Eh, otra técnica o práctica eh, que podríamos decir de transmutación de, de nuestras energías a través del uso de la respiración es hacer respiraciones, eh, podríamos decir, este, eh, fuertes, con una, con una inspiración estamos produciendo allí una inspiración profunda llenando nuestros pulmones y exhalando rápidamente todo el aire y así sucesivamente se va produciendo en nosotros un, una, una práctica no es cierto que nos permite transmutar nuestras energías eh, después vamos a explicar como decíamos más adelante todas estas técnicas eh, incorporando, podríamos decir, eh, cuando enseñamos y aprendemos lo que es la transmutación de nuestras energías justamente utilizando estas técnicas que estamos explicando ahora.